Descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más Seremos miles, crecemos en número. So